Hola, mi nombre es Irumari de Papelería Estudio y en este video te voy a estar enseñando cómo trabajar una cajita gable o cajita lonchera en Silhouette Studio y en Cricut Design Space. Primero vamos a comenzar con Silhouette Studio y lo primero que vamos a necesitar para crear nuestro diseño son las medidas de la cajita que vamos a estar trabajando. En este caso yo voy a estar trabajando una cajita lonchera que de ancho mide 6.100 y de alto 3.331 33, y con estas medidas yo voy a trabajar el resto del diseño. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Ahora te voy a enseñar. Lo primero que necesitamos es pensar cómo nosotros vamos a trabajar esa caja y qué elementos vamos a necesitar para trabajar la cajita. En este caso vamos a estar trabajando una cajita con un patrón de las semillas del strawberry, vamos a estar trabajando con un lazo 3D y vamos a estar trabajando con el clipart de la Kitty que vamos a estar utilizando como motivo. ¿okay? Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un rectángulo del tamaño que necesitamos para trabajar ese fondo que vamos a utilizar de decoración. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a ir a mi menú izquierdo y voy a buscar la figura del rectángulo y voy a crear un rectángulo entonces, ya luego de haber dibujado un rectángulo, no le coloqué un tamaño específico. Ahora lo que voy a hacer es que en la parte superior, donde están las medidas, ahí entonces yo le voy a decir qué tamaño voy a estar trabajando. En este caso es de 6.100 de ancho y de alto va a ser 3.331. Y le doy Enter y él me va a dar ese espacio de trabajo con el tamaño que yo quiero trabajar. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Este fondo, yo sé que lo que quiero, eh, quiero trabajarlo de un color rosa claro. Bueno, ya yo hice una paleta de colores con la cual yo voy a trabajar. Así que esa paleta de colores la tengo en la parte superior y utilizando mi opción de color, voy a utilizar el eyedropper y aquí voy a escoger ese color rosa claro porque ese es el que voy a estar utilizando de fondo. ¿Ok? Ahora bien, voy a estar utilizando esta imagen, esta imagen que encontré en el internet. Como pueden ver aquí, es una imagen eh, regular básica. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a trazar esas semillitas para entonces utilizarlas de fondo en mi diseño. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en la parte derecha hay una opción donde se llama Trace Panel. Le doy un clic y ahora le voy a dar Select Trace Area. Estas semillitas yo las voy a trazar. Y aquí voy a trazar hasta aquí. Y él ahí me ha reconocido ¿verdad? esas semillas. Le voy a dar un zoom para que lo vean mejor. Me ha reconocido bastante las semillas. El threshold yo lo voy a subir un poquito para ver qué tal se ven. Para que me las reconozca un poquito mejor. Y ya cuando yo estoy contenta con el resultado, lo que voy a hacer es que voy a ir a Trace. ¿ok? Voy a ir a esta parte de aquí donde dice Trace. Y voy entonces a, dale sumar aquí, remover la imagen que tengo de fondo y miren, me quedo solamente con las semillitas. Estas semillitas yo le voy a dar el color que yo quiero utilizar. En este caso voy a regresar a mi paleta de colores, voy a regresar a mi opción de colores, utilizo el eyedropper y aquí voy a escoger el color que es eh, rosa más oscurito. Y entonces esto lo voy a llevar por aquí encima. Y entonces esto, yo lo voy a duplicar, le voy a dar Copy and Paste y lo voy a colocar por aquí. Y acomodo aquí mi patrón. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar ese rectángulo que tengo en la parte de atrás y lo voy a duplicar. ¿Ok? Así que ¿Cómo lo voy a duplicar? Simplemente voy a, ir a la parte superior, en mi panel de opciones, aquí le voy a dar a Duplicate, lo voy a duplicar y lo voy a colocar por aquí encima del que ya tengo. ¿Ahora qué voy a hacer? Seleccionando ese mismo rectángulo, voy a utilizar la, en mi teclado de la computadora, utilizando el, la tecla de Shift, voy a seleccionar ambas opciones de las semillitas que acabé de utilizar y voy a ir a mi panel de modificación, que es que se llama Modify Panel. Cuando le doy un clic aquí, yo le voy a dar a Crop y él me va a hacer un Crop y me va a solamente dejar las semillitas que están dentro de ese rectángulo que yo quiero utilizar. Ya cuando él hace un Crop, me las va a individualizar y aquí yo utilizando mi teclado le voy a dar a Alt y la letra G o Command-G, dependiendo si están utilizando... Eh, Mac o si están, están utilizando Windows. Y aquí simplemente pueden ver que ya yo tengo ¿ven? mi patrón de semillitas. Esto lo voy a seleccionar ambas partes y lo voy a colocar en el centro. Y lo que quiero hacer es seleccionar esas semillitas nuevamente y le voy a quitar esas líneas rojas porque así yo puedo tener una, una visión más clara de cómo se va a ver ese patrón al momento de imprimirlo sin las líneas rojas. Selecciono ambas cositas y le doy a Group right click y group o agrupar y ahí entonces yo tengo lo que es verdad mi base de la cajita. Ahora bien, yo soy una persona bien visual y me gusta siempre ver cuál va a ser ese resultado al momento de yo montar la cajita. Así que yo simplemente voy a abrir este espacio de trabajo para 12 por 12 para tener un poquito mejor de espacio de trabajo. Y entonces lo que yo usualmente hago es que yo tengo guardada esta foto de una cajita Gable que encontré en, la página, en una página web. Y esto simplemente lo que yo hago es que yo la acomodo. Acomodo esta cajita, ¿ven? A ese mismo ancho. ¿Por qué? Porque entonces yo me dejo llevar por esta cajita para crear el resto de mi diseño. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando ambas esquinas Verdad estén a la par con mi diseño, cualquier cosa que yo le coloque encima va a ser del tamaño correcto al momento de yo trabajarlo. Es decir, ya yo sé que mi tamaño real de mi caja es el que tiene el rectángulo. Así que yo utilizo esta imagen de, una, de la cajita que yo estoy trabajando para usar la de guía y saber cuál es el tamaño indicado para yo poder cortar ya sea el nombre, la edad o cualquier detalle que yo voy a utilizar en esta cajita. En este caso, yo voy a estar utilizando un texto y utilizando la tecla de T de mi teclado, voy a escribir aquí un texto y ya yo anteriormente había instalado la tipografía de Hello Kitty que se llama KG Always a Good Time es esta que está aquí, y entonces le voy a dar el color rosa oscurito que estábamos trabajando anteriormente y lo voy a colocar aquí sobre la cajita. ¿Por qué yo lo coloco aquí? Porque esto me va a indicar cuál es el tamaño indicado o correcto para yo poder trabajarla y que no sea ni muy grande ni muy pequeño en mi caja. En este caso, sabemos que trabajar una letra cursiva para que la, para que la máquina me la corte en una sola pieza y no individual, tenemos que darle a unificar o darle weld aquí, yo lo voy a agrupar y entonces a este texto yo le voy a hacer un sangrado o un offset que está en la parte superior, esta es la opción de la estrellita, esta es la opción del offset y voy a crear un offset, a mí no me gusta crearle mucho, eh, mucho offset a, a mis diseños, todas las chicas que han cogido talleres conmigo saben que no soy fanática de hacer los sangrados con mucha distancia porque mientras más distancia ese sangrado se vuelve el enfoque y no realmente lo que está en el centro de ese sangrado. Así que siempre me gusta hacer ese, ese offset o sangrado bastante pequeño. En este caso, estoy complacida con ese tamaño, ¿verdad? Eh, que estoy trabajando ese texto. Eh, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Ok, ahí está. Y entonces aquí yo estoy utilizando una Hello Kitty que yo creé, en, que yo tracé en Illustrator, porque esta imagen ¿verdad? era de, de, baja cali de baja calidad y tenía mucho, muchos elementos alrededor. Así que yo, yo hice esta imagen en vector, en Illustrator, y la traje aquí a, a lo Studio. Y entonces aquí lo que yo hago es que coloco la imagen y la agrando para posicionarla en la cajita. Y así ver más o menos, ¿verdad? Cuán grande yo puedo cortarla para que ella quede bonita y no, no se vea ni muy grande ni muy pequeña al momento de montar mi cajita. En este caso, la voy a hacer más o menos de este tamaño. Y entonces aquí voy a utilizar un, un número 13. Voy a colocar aquí el número 13. Y este número 13... Vamos a buscar por aquí. Aquí está. Este es el número 13. Vamos a ver si puedo encontrar una, un número bonito. Creo que este es, se llama Mogena. Mogena. Y es este que está aquí. Así que yo le voy a dar el color rojo. Voy a estar utilizando también el color rojo, que es parte de mi paleta de colores. Y lo voy a hacer más grande. Aquí lo voy a agrandar. Y luego lo que voy a hacer es que lo voy a posicionar, más o menos, donde yo quiero ponerlo, para rellenar ese espacio vacío que tengo. Y entonces ahora voy a crear otro sangrado, o sea, un 11 de ese 13 Igualmente, no lo quiero tan grande, lo quiero un poquito más delgado. Así que en este caso, yo lo voy a llevar hasta aquí. Y le voy a dar apply. Y entonces a este le voy a dar el color rosado oscurito. Y luego voy a hacer otro sangrado. Igual, esto está muy grande, así que lo voy a hacer más pequeño. Y le voy a colocar el color blanco. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya um, a utilizar un color que resalte en mi base de color Ahora bien, aquí nos podemos dar cuenta de que en el número 13 tenemos este espacio que está aquí. Ese yo no lo quiero, yo quiero que corte juntito. Así que yo le voy a dar doble clic para que me salgan estos puntos de, de corte o, o de vector y simplemente voy a borrarlos. Y aquí entonces ya tengo ¿verdad? Este, ese diseño como yo lo quiero trabajar y por último, voy a estar montándole un lazo 3D hecho en papel. Así que yo encontré esta imagen del web. Eh, es roja, pero realmente yo estoy utilizando otro modelo que es color azul turquesa. Lo voy a traer a mi, a mi espacio de trabajo para que lo vean. Este es el lacito que vamos a estar trabajando. Este lacito lo voy a estar trabajando en papel rojo. ¿Y por qué utilizo este diseño? Porque es el más cercano al de Hello Kitty. Así que este es el que vamos a estar utilizando para cortar, pero eh, yo ¿verdad? voy a utilizar el, esta imagen que encontré de la página web para entonces utilizarlo de, de guía para tener una visión de cómo se va a ver esa cajita al momento de, de cortarla. Así que lo que voy a hacer es que voy a trazar nuevamente, voy a mi panel de trazado, voy a trazar ese, ese lazo y aquí voy a utilizar mi threshold hasta asegurarme de que esté completito, ¿verdad? Ese, esa imagen, le doy a trace y ahora selecciono ambas partes, voy a mi panel de modificar y le voy a dar a crop nuevamente. ¿okay? Y esto lo voy a colocar por aquí y ahí queda la cajita. Ahí yo sé que la cajita me gusta cómo se ve y así es que yo voy a crear ¿verdad? ese ese diseño o esa ¿verdad? estas son todas las partes que voy a estar utilizando para crear mi cajita de Hello Kitty Gable. Así que ahora voy a pasar a el diseño con Cricut Design Space para que entonces las personas que utilizan Cricut se puedan beneficiar de el Cricut Design Space. Para mis usuarios de Cricut Design Space para nosotros crear, ¿verdad? todos los elementos que hicimos para la cajita de Lonchera o Gable, vamos a subir, vamos a ir a Upload y vamos a subir todos los elementos para trabajar esa cajita. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a traer todos mis, mis, mis detalles y lo primero que voy a subir es el patrón para crear mi, eh, ¿verdad? mi papel de de las semillitas de la strawberry, así que lo que voy a hacer es que voy a removerle el fondo utilizando la herramienta de ellos. simplemente le doy un clic en el fondo y él me borra todo ese fondo blanco que hay, le doy Apply and Continue y esta imagen la voy a guardar como un cut image, aquí le voy a llamar Seeds y le doy Upload. Luego de eso voy a subir también a mi Hello Kitty Ya ella está sin fondo. Aquí le doy a play and Continue. La guardo como Print and Cut. Y le doy a Upload. Luego también voy a subir la imagen de la cajita. Le doy aquí a play and Continue. Esto la voy a guardar como Print and Cut porque yo necesito ver la imagen tal cual como se ve y por último, voy a subir por aquí el lacito que voy a estar utilizando como visual. Aquí le doy Apply and Continue, aquí le doy Print and Cut. Y voy a llevar todos estos elementos a mi canvas de trabajo. Él se va a demorar un poquito verdad porque estas imágenes son de alta resolución. Y aquí como pueden ver, esta imagen es bastante grande. Y aquí vamos a hacerla más pequeñita. La vamos a hacer más pequeñita. Esta imagen la vamos a llevar hacia atrás. Le voy a dar right click, send to back. Y la voy a esconder porque no la voy a utilizar en este momento. Igual esto. Le voy a dar esconder y este lacito lo voy a esconder. Ok, todo esto lo voy a esconder. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un rectángulo del tamaño que necesito trabajar mi base de la cajita. Así que voy a ir a Shapes, voy a añadir un cuadrado a mi canvas de trabajo y ese cuadrado me va a servir para yo convertirlo en un rectángulo. ¿Por qué estoy utilizando un cuadrado y no este rectángulo que está aquí? Porque ese rectángulo tiene las esquinas redondas y yo necesito que sea cuadrada esas puntas. Así que aquí... Voy a entrar ese cuadrado, el mide dos pulgadas, voy a la parte superior donde podemos cambiar esos tamaños y abro el candado. Aquí en el ancho voy a cambiarlo a 6.100 y de alto es 3.331 y le doy Enter. Cierro mi candadito para que mantenga proporción y ahora yo le voy a empezar a colocar todos los colores que yo voy a utilizar para mi paleta de colores en este caso. Ya yo tengo unos colores en específicos, así que lo que voy a buscar es donde dice Advanced, y voy a colocar los códigos de esos colores que yo voy a utilizar. En este caso, el código de color rosa claro es el FCE4F8, y de esta manera yo puedo identificar que ese es el color exacto que yo quiero para mi, eh, mi rectángulo. Y entonces, ahora bien, ahora necesito que estas, estos seeds que tengo en mi espacio de trabajo cambiarlos de color. Y a estos yo le voy a dar un color F6A7D7. ¿Qué son estos códigos? Estos códigos son lo que le llaman hex colors. Los hex colors son eh, ¿verdad? unos numeración, una combinación de letras o números, o una combinación de letras y números. Cada color que existe en una rueda de color tiene una identificación que se llama hex o CMYK o Pantone o, R, o eh, RGB que este, ¿verdad? Dependiendo de la manera en que lo quieran trabajar, pues todos ellos tienen un código y cada código, ¿verdad? identifica un color en particular. Pues los colores que yo estoy utilizando en mi paleta son cuatro, que es el rosa claro, el rosa oscuro, el rojo y el blanco. Y, ¿verdad? Este, así es como yo los identifico y así yo me aseguro de que todos los colores que yo trabajo son exactamente los mismos, Ok En este caso pues voy a trabajar aquí eh, verdad mi paleta de, de colores y voy a hacer estas semillitas obviamente más oscuras para que resalten y aquí lo que voy a hacer es que voy a duplicar este este patrón de papel y lo voy a acomodar por aquí voy a seleccionar ambas eh, ¿verdad? ambas ambas imágenes y yo simplemente le voy a dar aquí Group Ok voy a duplicar este rectángulo que tengo aquí, utilizando mi panel de, de, de duplicar, y lo voy a colocar por aquí encinita. Me aseguro que esté en el centro. Selecciono ambas partes y aquí, selecciono. Voy a desagrupar esto. Voy a darle aquí. Slice. Ok. Ahí. Vamos a regresar. esto lo voy a seleccionar y lo voy a llevar hacia atrás para ver si me va a dejar hacer un flatten sent to back voy a acomodar esto aquí de tal manera de que ay, yo pueda hacerle un flatten y me lo corte todo en un patrón solito voy a acomodar esto bien ahí está Selecciono todo, le doy flatten y entonces esto me lo va a cortar como un patrón. ¿Okay? Y entonces ya esto yo sé que es mi base. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a traer la imagen de mi cajita y entonces esa cajita yo la voy a hacer igual de grande que mi base de trabajo. ¿Por qué? Porque yo necesito que el tamaño de la cajita sea realista o, o sea al, al tamaño para yo poder saber de qué tamaño voy a hacer ese texto y todos los elementos que voy a utilizar. Bueno, aquí voy a ir a la T, voy a colocar el nombre, voy a buscar en la tipografía de Kitty que se llama Queja Always a Good Time, que es, eh, perdón, selecciono la tipografía y aquí la tengo, está muy grande, la voy a hacer más pequeña y a esto le voy a dar el color rosa que ya está aquí. ¿Por qué? Porque ya yo utilicé ese color, así que el programa Guarda en la memoria ese color. Y entonces aquí le voy a dar a unir, eh, a weld. O unificar. Creo que se llama unir en español en la, en la plataforma de quick Design Space. Para que me lo corte en una sola pieza y no me corte todas las letras individual. Porque sabemos que cuando trabajamos con letras cursivas, esto pasa. Y a esto, obviamente, le voy a dar un offset, le voy a dar un sangrado. Usualmente yo trabajo con el sangrado de distancia 0.083. Ese es el que más utilizo, el que más me gusta, y ese es el que ¿verdad? siempre utilizo. Este lo voy a utilizar el color rojo. Aquí eh, podemos utilizar el E90428. Y esto realmente no importa. Este color, ¿por qué? Porque este color es simplemente eh, una guía, ya que yo voy a estar cortando con un papel rojo, que realmente el rojo no va a ser el que yo le estoy dando a la computadora, sino es un color rojo que ya viene el papel de ese color. ¿okay? Entonces, ya aquí tengo ¿verdad? mi nombre, tengo el sangrado del nombre, aquí tengo mi base de la cajita, y ahora voy a necesitar, obviamente, la Kitty, esta Kitty la voy a traer hacia el frente, y la voy a colocar por aquí. Y aquí yo sé más o menos, ¿verdad?, de qué tamaño la voy a estar trabajando. Ahora voy a añadir el texto del 13. Y esto se llama, era con la M. Eh, ¿cómo se llamaba la letra. Mógena. Se llama está Y ya que tenemos el texto con la tipografía que deseamos, lo voy a hacer más grande, lo voy a colocar... En el espacio que quiero rellenar, esto le voy a dar el color rojo y a este rojo le voy a hacer un sangrado y este sangrado lo voy a hacer un poquito más pequeño, eh, este tamaño 0.069 y a este le voy a dar el color rosa oscuro y a este le voy a hacer otro offset y lo voy a colocar de color blanco para resaltar. Okay, aquí ya tengo ya casi casi mi cajita lista y entonces ahora lo que hago es que voy a traer la imagen del lazo, bueno, mi lacito y lo coloco por aquí encima, okay. Y esto me indica, ¿verdad? El tamaño que yo voy a trabajar ese archivo del de lazo 3D. Ahora bien, se preguntarán que de dónde yo conseguí ese lazo. El lazo 3D yo lo compré en la tienda de Silue Studio. Yo lo compré eh, creo que me costó 2.99 el archivo, lo compré en la tienda de silvo Studio y escogí el, un diseño en particular porque ese es el diseño más cercano al lacito de, de Kitty, pero ustedes pueden utilizar cualquier, ¿verdad? Este lacito o de, pueden utilizar cualquier elemento, en su preferencia pueden utilizar hasta un clipart de una fresa, Pueden colocar el número 13 hacia arriba y colocar otra cosa en la parte de abajo. Esto lo van a decorar de la manera que ustedes ¿verdad? quisieran. Yo simplemente les muestro cómo es que yo hago mi proceso de, de, de diseño y montaje. Eh, ya luego que ¿verdad? yo corte todo esto, les voy a estar enseñando cómo hago ese proceso de montaje para que vean ¿verdad? Este, cómo es que yo trabajo la la cajita como pegó todo le voy a dejar en la descripción todos los materiales que utilicé las cajitas eh, les voy a estar dejando los links de verdad de donde yo conseguí las cositas para que ustedes puedan saber qué materiales son los que utilicé para realizar esta cajita. así que eh, ahora los voy a dejar con el montaje de la cajita y cualquier duda saben que me pueden dejar en los comentarios para poder ayudarles con el proceso del diseño y montaje nos vemos por ahí en el montaje en el proceso de montaje como saben yo utilizo la pega Barely Art así que vamos a estar utilizando la pega Barely Art para pegar lo que es la base de la cajita o sea ese fondo que creamos en los programas y esto lo voy a colocar por aquí en esta, en esta parte de la caja y esto va a ser como quien dice la base de ese diseño que vamos a estar trabajando en esta cajita voy a mover esto un poquito hacia arriba para poder acomodar y que lo vean mejor Entonces voy ahora a tomar el nombre Y este nombre lo que voy a hacer es que le voy a estar colocando la pega Barely Art Y voy a estar colocándole un poquito de pega para que no haga mucho reguero Y aquí, verdad, este utilizo esta punta porque me da un, no me hace reguero Y puedo manejar, puedo controlar la cantidad de pega que sale Por eso me gusta mucho utilizar esta pega Aquí Voy a tomar entonces el pedacito rojo, que va a ser, como quien dice, pues ese va a ser el sangrado. Y como les había dicho anteriormente, eh, el color que utilizamos en el diseño va, es solamente una guía, ya que vamos, estábamos utilizando el papel rojo para, para cortar. Y aquí lo que estoy haciendo es limpiando un poquito la pega, para que no se vaya a ver el, el exceso de pega, que se salió mientras estaba colocando el nombre y aquí voy a trabajar lo que es el punto del nombre y esto eh, lo hago directamente al sangrado o sea la base de, del, del nombre y aquí le voy a colocar el puntito y aquí lo acomodo Estoy utilizando un utensilio, una herramienta de la marca We Are Memory Keepers Esto es un utensilio que se utiliza para... Tiene una punta para enrollar flores y la otra es una punta de aguja y eh, la utilizo mucho para hacer estas cositas, acomodar Estoy utilizando aquí el tape doble cara de OS99 Estoy utilizando mi tijera, es marca Westcott y ella es nonstick, Lo cual significa que no importa el material que esté utilizando No se le va a pegar esa, ese residuo de pega En este caso ¿verdad? sabemos que muchas veces cuando trabajamos con el tape doble cara Por alguna razón el residuo de la pega el, verdad Este se queda en la tijera Y en esta tijera en específica es non-stick Así que es bien importante que si van a utilizar tijeras Para trabajar estos proyectos Que sea que non-stick Para que este, verdad no le dañe las tijeras Y aquí lo voy a colocar En el centro Y esto obviamente yo lo hago a ojo Y ahí quedó Ahora Me aseguro de que está bien pegadito En la caja Voy a tomar el lazo y el, el archivo del lazo les voy a dejar en enlace donde yo lo encontré también eh, este archivo como les había mencionado lo compré en la tienda de Silhouette, pero como saben pueden comprar los archivos en la tienda de Silhouette y los pueden convertir en SVG para esos usuarios que utilizan Cricut que eh, ¿verdad? pueden convertir Flash. esos archivos y utilizarlos con su Cricut. Aquí voy a tomar la Hello Kitty, la estoy acomodando un poquito porque el papel glossy que utilicé es el papel glossy Koala de 61 libras y hay veces que él se como que toma un poquito de, de curva. Así que, pues, lo que hago es que antes de colocarlo en mi, en mi material de fondo, lo, lo enderezo un poquito y aquí estoy colocándole, ¿verdad?, ese tape. Y le removemos ese exceso Para entonces pasar la Hello Kitty a la cajita Y ya casi, casi, casi, casi estamos terminando Aquí la acomodamos centralizada dentro del de, espacio que ya se había coordinado para la cajita Y ahora voy a colocarla por aquí para entonces terminar de montar el número 13. Que lo vamos a estar trabajando en capas. Para entonces colocarlo en donde va. Aquí le estamos colocando el tape. En el color rosado. Que esta es eh, la, la segunda capa. Esta capa va sobre la capa blanca. Y entonces la capa roja va sobre la rosa. La razón ¿verdad? por la cual se trabajó de estos colores es porque... Eh, el color rosa Ya que lo estamos utilizando de fondo Pues utilizaré un color blanco Para que entonces resalte de ese fondo Y no utilizar el rojo de fondo Y así pues tener varios colores Y crear más dimensión en ese diseño Aquí estoy utilizando El tape doble cara 3M Él es más delgado Sabemos que cuando estamos trabajando con Relieves, Mientras más grueso es el tape, más alto queda Así que ese es el propósito de estar utilizando dos tipos de tape Sabemos que así es como podemos manejar el, el, la, la altura de ese relieve Aquí estoy acomodándolo Y ahora vamos a terminar el 13 con el, el color rojo que Lo colocamos por aquí Y lo estoy cortando en pedacitos pequeños Aquí no hay que ponerle mucho tape Porque sabemos que mientras más tape, más se va a ver Cuando lo coloquemos en un ángulo Así que es bien importante que solamente utilicemos lo necesario No hay que colocarle tape en todas las partes Ni todas las esquinas, ni todas las bases de, de los diseños Que estemos trabajando Así que con un poquito de tape es suficiente Ya que lo, que, lo queremos... Que tenga relieve, pero tampoco queremos que tenga una relieve muy, muy cargada. Porque este, se ve ese exceso de tape también cuando lo colocamos en nuestra base. Y aquí vamos a colocar el 1. Es el único número que nos falta. Y lo ponemos por aquí. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a traer la cajita y le voy a colocar entonces el tape doble cara. Este es el de Nine 99, que es más grueso, ya que quiero que quede con bastante relieve. Así que aquí estoy cortando mi tape. Aquí eh, estoy cortando el tape. Para entonces terminar de montar esta cajita. Y que quede todo listo para nuestro montaje de cajita de lonchera con la temática de Hello Kitty. Aquí estamos presionando, asegurando que ese tape no se mueva. Y hay veces que él ¿verdad? no se queda pegadito de una, así que pues es bueno reenforzar ese, esa pega. Aquí la estamos acomodando. Y ya luego que coloquemos ¿verdad? Este, el numerito en la base. Ahí quedamos con el montaje. Presionamos. Y así quedó nuestra cajita. Si te gustó, recuerda compartir este video. Recuerda que debes de suscribirte para que no te pierdas de ningún otro video. Aquí les muestro cómo quedó la terminación entre mate, texturas y glossy. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas de ningún otro video. Nos vemos en la próxima.